This conference will now be recorded. Es algo que, que no ha ocurrido o no está ocurriendo actualmente. Es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Traigo a colación este autor que se llama Jared Damon, el cual ha escrito dos libros. Bueno, ha escrito más de dos libros, pero estos considero que son los lo más importantes los que he revisado. Eh, uno sobre Armas Gemini y Acero, donde habla de la historia del hombre como tal, como su desarrollo tecnológico le permitió pues, expandirse en, en el mundo y cómo de pronto algunos de estas culturas lograron imponerse ante otras, no solo por el acero, sino también por las armas y principalmente por los gérmenes. En este caso, virus que importaron a diferentes lugares, eh, principalmente la, la, las culturas que tuvieron ese gran desarrollo y que lograron eh, imponerse o crear imperios a lo largo de, de la historia. Y posteriormente, bueno, este libro fue de producción en 2006 y se volvió una segunda edición en el 2011. Posteriormente... Jared Damon saca un libro que se llama Crisis, que parece que hubiese predecido parte de lo que está ocurriendo ahora, no solo por lo del tema del virus, sino de, lo, de la forma como la economía se está comportando desde el punto de vista global. Y en este libro él hace una serie de relatos de, de varios países de, desde el punto de vista político, pero que terminan impactando eh, a toda la sociedad y cómo logran recuperarse, eh, a partir de las enseñanzas, entonces eso es lo que esperamos nosotros, que a partir de esta crisis podamos avanzar principalmente en Colombia hacia nuevas eh, una nueva visión de país y que podamos en cierta medida superar parte de, de, de estos um, inconvenientes que se nos han presentado, considero muy pertinente el curso que, pues, ha, eh, que se ha propuesto y pues, um, a partir de ahí, pues eh, lo que quiero en, el, en esta pequeña charla el día de hoy es contextualizarlo sobre algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para entender eh, las características de los virus y principalmente este que, que es de interés, que es el SARS-CoV-2. Eh, vamos a mirar de manera general algo, una definición de lo que es virus, las clasificaciones que, que existen, que todavía hay un, un buen trabajo por hacer alrededor de eso, los modos de transmisión. Eh, un caso particular que es sars cov y algunas consideraciones generales. Eh, bueno, de acuerdo a una de las últimas definiciones que ha sacado Vinúzzi López, eh, los virus son considerados como unos organismos que son muy resistentes en algunos casos y capaces de adaptarse y sobrevivir eh, a complejos, a, a entornos que pueden ser desde el punto de vista eh, ambiental hostiles. Sin embargo, pues la, esta evidencia que se ha recopilado durante los últimos años en los que se han venido trabajando sobre los virus. Una de las cosas que ha identificado es que estos pueden realizar una serie de modificaciones o mutaciones eh, en su genoma que les permite tener eh, o adquirir ese tipo de, de adaptaciones que les imponen eh, el ambiente. Entonces, por eso en algunos casos es muy difícil el, el tratamiento de, de los virus como tal porque pueden tener una capacidad de mutación muy rápida y eso hace que cualquier desarrollo que se realice desde el punto de vista farmacológico eh, sea en algunos casos incipiente o no sea el apropiado. Entonces, incluso actualmente ya se están desarrollando algunas tecnologías con las cuales se busca que eh, se creen fármacos o, o antivirales que sean de amplio, por así decirlo, amplio espectro que puedan eh, en, en cierta medida predecir alguno de esos comportamientos de los virus. Sin embargo, es algo muy complejo, pero pero se está trabajando en eso. Existe una entidad, que es el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, que se ha encargado eh, ya desde hace varias décadas de realizar todo un proceso de clasificación de los virus, atendiendo a varias consideraciones. Una de esas, por ejemplo, la forma que tienen a nivel de estructura, eh, la composición que tienen, el tipo de, de material genético que tienen, si es ARN o ADN. Entonces, eh, atendiendo esas consideraciones, eh, han podido identificar o clasificar diferentes tipos de virus eh, muchos de ellos asociados con algunas enfermedades en particulares pero principalmente eh, teniendo en consideración por ejemplo el, el tipo de, de material genético que tiene. Eh, y pues uno de, de, de los aspectos también que se observa regularmente en, en, es el tipo de, de, de estructura que tienen y la composición que esta tiene. En algunos casos por ejemplo, en el caso particular del coronavirus del SARS-CoV, que eh, vamos a explicar más adelante, tienen una, una, una capa de lípidos que hace que sus características de, de, de infestación sea diferente a la de otros virus como tal Entonces, en ese sentido, se han, venido, se han realizado durante los, más de 60 años clasificaciones que han ido mejorando en cierta medida la resolución en, en, la, en la parte taxonómica, y, y pues se han obtenido ya eh, un buen, un sinnúmero de, de, de, de clasificaciones asociadas, por ejemplo, al, al tipo de organismo que, que se afecta, por ejemplo, si son bacterias, eh, si son a bacterias o arqueobacterias, eh, dependiendo del material genético que tienen, entonces van a existir los ampulavirus, los digaburíbus, los cistovirides, los levírides, los dependiendo también del tipo de la. De la, de la del, del material genético que tengan. Eh, lo mismo que eh, para algunas algas, y hongos y protozoarios también se han identificado unas características muy particulares de, de algunos de estos virus. En plantas también ha sido uno de los principales trabajos que... bueno, yo, eh, la génesis de la investigación a nivel de... o el descubrimiento de virus eh, regularmente se ha... Eh, eh, ha discutido que empezó con, con la identificación de virus en plantas, eh, una de las, de las consideraciones de virus del tabaco, pero eh, a partir de ahí se empezó a avanzar en aspectos relacionados con la taxonomía de virus en otros organismos ya a nivel superior, como los animales invertebrados, eh, y recientemente los mayores desarrollos, pues porque implican, eh, pueden implicar alteraciones para nuestra salud, han sido para los vertebrados. En este caso, eh, los mamíferos, donde se han trabajado, eh, eh, se han realizado grandes esfuerzos por identificar eh, diferentes tipos de virus, principalmente aquellos que nos afectan o que son, pueden ser transmitidos a través de vectores, como en el caso de eh, las aves o eh, los eh, quiróteros, en este caso, como son los murciélagos Entonces, el, gran parte de ese esfuerzo se ha venido orientando los últimos años en, en ese aspecto. En Colombia todavía no tenemos de pronto un sistema bien desarrollado para la, la parte de, de monitoreo de, de virus. En la reciente convocatoria pues, que se hizo de, de regalías y todo ese tipo de, de proyectos, eh, una de las, de las iniciativas que había de pronto discutido con alguien era trabajar todo el tema de, de monitoreo de aves migratorias. Entonces, pues es un campo que puede quedar abierto para que desarrollen diferentes trabajos alrededor de esto porque recuerden que nosotros estamos ubicados en una zona de tránsito, ya ves que migran desde el norte de, de América y del sur de América eh, en, en varios periodos del año. Entonces, estamos muy probablemente expuestos a una cantidad de virus que desconocemos de pronto qué efecto pueden estar teniendo en nuestra salud. y Muchas veces podemos, debido a ese desconocimiento, podemos estar sufriendo afectaciones que eh, son importadas. Eh, en términos generales, pues no hay una clasificación definitiva de los virus, pero lo que sí se ha tratado de mirar es cómo se van asociando cada, de estos, cada uno de estos de acuerdo, por ejemplo, al, al tipo de, de afectación que pueden tener en el hombre eh, y en los vertebrados que son los, los vectores de estos. Y el, el, el tema de la constitución que tienen de materia genético y la polaridad que pueden tener. Porque dependiendo de la polaridad que, que tengan, por ejemplo, eh, así va a ser el mecanismo enzimático que va a requerir un virus para poder eh, propagarse o poder eh, reproducirse al interior de las células. Entonces, aquellos que tienen polaridad positiva tienen mayor facilidad porque no requieren eh, un andamiaje enzimático como el que, el que requieren los que tienen polaridad, por ejemplo, en la, en la parte de RNA negativo existen diferentes tipos de eh, modos de transmisión eh, de los virus eh, algunos de estos eh, se dan, se, eh, se da de manera fecal oral, otros son transmitidos por artrópodos como son los insectos que transmiten las diferentes eh, enfermedades que nosotros acostumbramos a explicar acá, la quebra amarilla, las otras, la, eh, la inhalación de material seco cuando hay polvo o ese que han sido depositados y que pues por efecto del aire o por movimiento que se genere en la zona, pueden ser suspendidos y pueden ser inhalados. Los virus que son de transmisión sexual, algunos que son transmitidos eh, por alimentos, como, como es el caso de los noravirus eh, Hay otros que son por, por lactancia, puede ocurrir en, en, en, en de la transmisión de madres a niños, como ocurre con algunos citomegalovirus, eh, y otros que pueden ser de transmisión vertical, cuando la madre está embarazada, que en algunos casos puede... Transferirle los virus y adquiere la infección, como es el caso de la rubeola. Otros que son, eh, se pueden transmitir a partir de productos sanguíneos, como son los trasplantes o transfusiones, y otros que pueden entrar, eh, eh, generarse por contacto de piel y ojos con fluidos que estén contaminados con, este, con estos um, virus. Eh, recientemente, Bushman y sus colaboradores realizaron un estudio donde identificaron de pronto cuáles son las principales características o que pueden tener algunos virus desde el punto de vista estructural y asociarlos con el modo de transmisión. A partir de ahí pude, eh, ellos pudieron identificar eh, que existían unos que anteriormente se, se, se le asignaban unos mecanismos de de, de un, unos modos de transmisión a algunos virus que realmente son falsos. ¿ya? Y todo esto lo hicieron a partir de un análisis, un metanálisis, eh, donde identificaron variables como la... la la forma y composición de la cápside, de la estructura externa o la estructura que envuelve en materia genética los virus, eh, la constitución de materia genética, eh, y a partir de ahí lograron hacer un cruce de estas variables y identificaron, por ejemplo, que eh, algunos de estos casos no son completamente certeros. Por ejemplo, eh, los virus que tienen, como, como el de que tienen esa capa de lípidos, es muy difícil o es casi improbable que sean transmitidos vía fecal. Porque Ellos, pues en el análisis que hacen, eh, logran eh, discutir alrededor del de efecto que tendrían lo, todo lo que es la parte de ácidos gástricos y, de, eh, y del movimiento, a través del movimiento gastrointestinal y que eso podría tener unas consecuencias serias para, para el, el, la permanencia de esa capa lipídica. Entonces, a partir de este tipo de información, pues se pueden dilucidar muchos de los mecanismos de transmisión como tal que existen en la en, respecto a los virus. Entonces es un aspecto muy importante porque le puede dar uno una idea de, de, de en términos de inferenciales que puede estar ocurriendo con, con algunos mecanismos de transmisión. Entonces, eh, esto lo trae a colación porque había mucha gente que estaba discutiendo alrededor de cómo si el, el, el virus del SARS CoV podía transmitirse a través de las aguas residuales. Eh, hay algunos trabajos que dicen que, re, que reportan de pronto que han encontrado... Eh, virus en, en aguas residuales otros que, que discuten lo contrario pero esto le da uno unas luces de lo que posiblemente puede eh, eh, ocurrir en realidad eh, también se han relacionado por ejemplo características como la forma de lo que ya le había comentado las estructuras y los modos de transmisión y eh, en cierta medida eso ayuda a corroborar parte de de, de, lo, de las de pronto, dudas, que de aclarar parte de las dudas que se tenían al respecto. Aquí está la anotación que la había hecho antes también. En el caso particular del SARS-CoV, pues este es un virus pues, que se han recreado varios modelos, pero en general, lo que, la estructura de este contiene unas eh, proteínas que están a nivel de, la, de, la, de las capas que lo constituyen. Eh, posee una capa de, de, de lípidos que es la que le confiere en cierta medida esa capacidad de. de eh, poder perfundir o, o atravesar las, las células además de, lo, de la presencia de esas proteínas que actúan con los receptores ACE2 y pues eh, principalmente está constituido de material ARN eh, es